Bueno amigos, acá vemos Marina del Sur saliendo hoy con viento norte máxima creo que 12 kilómetros no es bueno para la pesca del pejerrey pero bueno vamos a intentar acá con poroto vamos a ver qué pasa no poro vamos a la pesca del peje no es un día bueno y una gota de viento no viento no va a ver ya sabemos el pronóstico de Wingurú decía que iba a haber como mucho 8 a 12 kilómetros. Y bueno, vamos a ver qué nos espera. Tenemos el río en creciente hasta... Creo que hasta las 8. Va a empezar a bajar hasta la tarde y luego marea planchada. Así que bueno, si no aprovechamos la mañana para los pejes... Estamos muertos. Bueno, y esto es Marina del Sur. Y miren qué lugar en la ciudad de Berizo. Bueno, amigos de Pesca y Aventura, amigos del Pescador TV, eh, nuestro gran amigo Gabriel López. Bueno, esto, acá estamos. Seguimos el recorrido de Marina del Sur, eh, Río Santiago, ahora vamos a estar en las Tres Bocas, Río Santiago, el puerto. Luego Prefectura y salir hacia Río Afuera, zona de La Rada, Boya Hilton, donde está el PGR. Y vamos a ver qué nos depara el día, eh. No es un día bueno para la pesca de pejerrey, pero sabemos que 10 pescaditos siempre sacamos acá en el río. Nunca nos deja con las manos vacías. Bueno, luego les vamos a seguir mostrando imágenes de este hermoso lugar de la ciudad de Berizo que pueden conocer. ¿eh? Bueno amigos, de Pesca y Aventura, llegamos a la zona de acá, de La Rada, Poya Hilton, pero miren lo que es el río, como habíamos dicho antes de salir, una, un espejo, el río es un espejo, no se mueve, solamente estamos navegando con la marea, no hay viento, y bueno, y esperando a ver qué pasa con los pejerrey, pero hoy, como dijimos, Día muy difícil, va a ser. Marco. tenemos uno más o menos linda pero todo lo que venía saliendo bueno le mostramos acá estamos casi 20 kilómetros de la costa el agua, miren el copo lo cristalina que está cambió el viento se puso del este calle de ceba pero la pesca sigue muy floja ¿eh? muy floja la verdad, está difícil. Bueno, a ver Poro. No. Tenías una galleta Poro. Bueno. Esto es el pejerrey que estamos sacando promedio. ¿Dónde? En allá, acá. Miren. Estamos casi frente a la balandra. ¿Eh? Estamos frente a la balandra y bueno, el ISO está por allá. Los barcos nos quedaron por allá. Acá vemos. Pero bueno, vamos a intentar acá con Peroto, Vamos a ver qué pasa. No. Vamos Peroto. Sin tu amor, la bolsa, pelotón. Ay, maquita. Muestra. la bolsa, mostrar la bolsa. Mira, mira cómo vamos. Miren cómo vamos. Vamos bien, ¿eh? Y con qué música, ¿Me Escuchá Bueno, y mostrar el mejor. Ese es el mejor. Este es el, Ese el mejor, mejor que sacamos hoy. Por ahora, vamos a ver qué pasa. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Pero el día espectacular. Viento del este nos tocó. Miren. Y tranquilo.